nada es verdad, ni es mentira. El camino es largo, o corto, al final el mismo destino. Para los ricos, y para los otros, pues sí, eso es así, y nadie lo cambia. Tienes un principio y un fin Y nadie lo cambia Tienes suerte o no la tienes Y nadie lo cambia Tienes un corazón que late y un día se para Pues sí, es así, la historia se repite siempre, no es verdad que solo una vez se ama, no es verdad que todo lo consigues, un día tu corazón se para y ya no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 la misma luna, a todos calienta, el mismo sol. Algunos nacen de pie y se tienen, otros nacen apuntalados, no se sostienen. Pero maravilla de las maravillas, todos nos vamos y la vida sigue.